Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con bases de datos locales en Flutter. Para mostrar nuestro punto, que es lo que queremos hacer con la base de datos, vamos a usar esta pequeña aplicación que yo ya tengo creada, que es una aplicación para cargar tareas que tengo que hacer por ejemplo ordenar la oficina ir al super y estas tareas la idea es que las podamos marcar como completadas esta aplicación está creada a partir de un scaffold que tiene una lista de tareas las tareas las tengo guardadas como string y cuando apretamos el botón de agregar mostramos un diálogo con un campo de texto y cuando apretamos Enter en el campo de texto agregamos la tarea a nuestra lista de tareas y luego cerramos el diálogo. La aplicación es muy simple, pero tiene un problema. Si yo detengo la aplicación y la vuelvo a ejecutar, al iniciar de nuevo el usuario pierde todos los datos que había cargado. Obviamente esto se puede solucionar de distintas maneras, una que ya vimos es usar Firebase que no solamente provee una solución en la nube sino que también tiene soporte offline eso significa que si no tenemos internet también podemos guardar datos en la base de datos y cuando vuelve a internet se va a sincronizar automáticamente pero para los casos donde Firebase no es una opción por una cuestión de costos o de arquitectura o de lo que estamos queriendo lograr tenemos que trabajar con bases de datos locales para poder persistir la información del usuario la solución más típica para persistir en el mundo mobile es la base SQLite es la base de datos SQLite que es un motor de base de datos muy poderoso que nos permite guardar una base de datos en un archivo dentro del dispositivo como toda base de datos basada en el lenguaje SQL tiene una cierta complejidad inherente a la estructura que manejan estas bases de datos. Se organizan por tablas, las tablas tienen filas, las tablas tenemos que crearlas. Cuando nuestras tablas cambian, tenemos que cambiar la estructura de nuestros elementos y si nosotros podemos tener información dentro de nuestras tablas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de cambiar las tablas sin afectar los datos. Son un montón de detalles que vamos a ver cómo se pueden resolver con el plugin para Flutter para SQLite. El plugin que vamos a ver es un plugin que suele usar todo el mundo, es un plugin que está muy maduro y que soporta tanto Android como iOS. El plugin se llama SQLite y va por la versión 1.1.6 al momento de grabar este video. Para instalarlo simplemente tenemos que copiar nuestra dependencia, agregarla en el pubspec.yaml y correr el packages.get. Una vez agregada la dependencia ya podemos empezar a usar nuestra base de datos. Vamos a crear un archivo ya que vamos a necesitar varias clases auxiliares para poder trabajar con nuestra base de datos. Vamos a importar algunas dependencias. Podemos hacer la base de datos sqlite de y vamos a importar también el paquete async de Dart la documentación de esta librería es muy completa por lo tanto les aconsejo hacerle un seguimiento para entender cómo funcionan las diferentes partes y como vemos lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra base de datos Las bases de datos se guardan en un archivo y si nosotros no le especificamos nada al nombre del archivo, ninguna ruta por defecto va a utilizar este pad que se lo va a preguntar a cada sistema operativo para dejar la base de datos en un lugar seguro y que no pueda ser accesible por otras aplicaciones o algún usuario que quiera, que quiera poder leer los datos esto es muy importante porque hace a la privacidad de los datos del usuario de la aplicación vamos a copiarnos esta línea y vamos a crear dentro de nuestra base de datos un método que se llame initDB que inicialice la base de datos y este método tiene que ser asíncrono para poder esperar a esta operación estamos usando el database equivocado oh, estoy teniendo problemas porque le puse database a mi clase también y por eso me estaba tirando error con eso ya abrimos la base de datos y a partir de ahí sabemos que podemos empezar a operar Ahora esta base de datos por defecto es un archivo vacío, no tiene ninguna tabla, por lo tanto no tenemos forma de agregarle información. Para poder trabajar con esta base de datos lo que deberíamos hacer es primero crear la estructura que queremos que almacene. Para eso necesitamos esencialmente darle dos parámetros, el primero es la versión, la versión nos permite poder saber qué cosas debemos crearle a la base de datos. Por ejemplo, inicialmente una base de datos podría empezar con una, sala, una sola tabla que tiene un solo campo, como en este caso, que es el nombre de la tarea, pero más adelante podríamos definir que las tareas, además de tener un texto, tienen una fecha en la cual fue finalizada esa tarea, por lo tanto tendríamos una segunda versión de nuestra base de datos. Al saber el, qué número de versión estamos ahora y de qué versión estaba la base de datos antes, nos, nos va a permitir crear script SQLs para ir alterando los datos para llevar la base de datos de la versión A hacia la versión B. ¿Sí? Si no se entendió del todo, ahora más adelante vamos a verlo con un ejemplo. Obviamente vamos a empezar con la versión 1, este número de versión va a quedar guardado en este archivo mydb.db. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer es pasarle un callback que se llama onCreate que se va a ejecutar cuando se cree este archivo por primera vez. Y este onCreate recibe una es una función que recibe la base de datos y un número entero que es la versión actual de la base de datos. En este callback, lo que nosotros vamos a tener que hacer es decirle a esta DB que recibimos por parámetro, vamos a cambiarle de nombre a esta para que no se confunda, lo que vamos a tener que hacer es crearle las tablas y para ello vamos a tener que utilizar el comando execute, que nos permite pasarle un string de SQL de manera directa a partir de este punto tenemos que saber SQL, si no saben SQL les recomiendo que busquen algún tutorial simple de cómo funciona SQL, cuáles son las directivas y cómo se construyen las queries, porque no voy a entrar en mucho en detalle. En este caso vamos a crear una tabla, esta tabla se va a llamar tasks y va a tener una lista de atributos, va a tener un id para identificarlos un, un equivocamente que va a ser de tipo entero, integer y aparte va a ser la primary key esto nos va a servir para poder buscarlos y que además se garantice que el id es único y por, lo, por otro lado va a tener un name que va a ser un texto y que no debe ser nulo Ahora que ya tenemos creada nuestra tabla, podemos tratar de insertar valores. Lo primero que vamos a definir es una clase para tener en nuestro modelo que se llame Task. Y esta Task va a tener solamente un nombre por el momento. Vamos a crearle un constructor. Y finalmente vamos a crearle un mensaje que devuelve un map. Ahora vamos a ver por qué. Que se llame tu map. Y acá vamos a devolver un mapa que tenga como clave el nombre del campo de la base de datos y como valor el nombre de esta task en particular. Este to map lo vamos a utilizar para insertar en la base de datos. Vamos entonces a crear un método insert que reciba una tarea. Y esta simplemente va a llamar al método insert y vean que tenemos dos formas de insertar. Una es el row insert, que sería para escribir cosas como insert in, para escribir, pongamos insert into task values, ¿sí? la query de d0 de si quisiéramos escribirla y después tiene otro insert que recibe el nombre de una tabla y un mapa de valores este mapa de valores que va a ser este que retoma tu map nos permite mapear de manera muy fácil los atributos de una clase que tengamos de dominio con los atributos de nuestra base de datos entonces acá yo lo que quiero hacer es insertar en la tablet task y los valores se los pregunto directamente a la tarea que me pasan por parámetro. Y con esos pasos muy simples ya tengo hecho un insert en la base de datos. Vamos a necesitar también una forma de obtener todas las tareas, por lo menos para empezar. y vamos Entonces vamos a crear un método que se llama tasks también va a ser asincrónico y en este caso lo que vamos a querer hacer es una query sobre la base de datos vean de nuevo tengo dos tipos de query tengo la raw query que puedo tirar cualquier cosa que yo quiera consultar y si no tengo una query un poco más simple donde le puedo pasar una tabla y varios parámetros para definirle cómo quiero que se haga esa query le puedo preguntar si quiero que los elementos sean distintos, le puedo decir qué columnas quiero y cuáles no. Le puedo pasar un string con una cláusula de condiciones en el WHERE o hacer agrupaciones sin tener que escribir todo el SQL completo. En este caso, como yo quiero crearme todas las, todas las tareas, simplemente le puedo decir que me haga una query sobre las tasks y esto me va a devolver, si miramos el tipo de return, va a ser una lista de mapas. Es decir, cada elemento que haya en la tabla me lo va a devolver como un mapa donde tengo los nombres de los campos y los valores asociados. Vamos a hacer primero la query. Y ahora lo que yo quiero retornar es un future, porque esto es una tarea sincrónica. Pero este feature quiero que devuelva una lista de tareas. Por lo tanto, yo tengo que convertir esta lista de mapas en una lista de task. Eso lo podemos hacer muy muy simple con Dart. Haciendo un return de los result. Y aplicando una función de map. Esto va a recibir un map. Vamos a crear un constructor que se llame from map en nuestra task si generamos un constructor dynamic entonces creamos un constructor que se llame task.fromMap y acá vamos a asignarle a name vamos a tomar del mapa la columna name debemos sacarle el final si no, en este constructor no nos va a funcionar y con eso en teoría deberíamos tener las cosas más o menos encaminadas para poder trabajar con esta base de datos. Vamos a empezar a modificar nuestra aplicación para poder utilizarla y ver qué cambios tenemos que hacer para que esto funcione. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos y como vemos esta base de datos va a depender de esta inicialización que es asincrónica por lo tanto, tenemos que estar seguros de que esto se ejecutó antes de, antes de poder empezar a operar con la base de datos. Eso significa que vamos a necesitar un Future Builder. Vamos a definir primero nuestra base de datos, que esa la podemos crear en nuestro state sin problema. Y lo que vamos a tener que llamar es a un Future Builder que va a recibir va a recibir un future que va a ser el que devuelve esta base de datos y esto va a tener un builder en el cual vamos a recibir un build context y un snapshot, a ese snapshot le vamos a preguntar si su conexión si tiene datos por ejemplo si ya terminó de resolverse y si no terminó de resolverse podemos volver al circular progress indication para que aparezca el loading y si ya se terminó de resolver podemos simplemente devolver nuestra list view como veníamos haciendo hasta recién vamos a poner un print para darnos cuenta que eso está sucediendo bien y vamos a reiniciar nuestra aplicación ahí se ejecutó nuestra aplicación, el DB Initializer se imprimió bien, pero nos quedó el circular indicator. Eso significa que acá deberíamos ver otro atributo. Vamos a probar con el Connection State. Vamos a probar con el DON. Una vez que tenemos la base de datos inicializada, nuevamente y vamos a necesitar usar otro Feature Builder para resolver. La query que nos va a traer los ítems, como eso quedaría un poco complicado de ver, todo acá lo que vamos a hacer es mover esta list view y vamos a reemplazar eso por una función que se llame showList. ShowList va a recibir un build context y va a recibir un. Future Builder, cuyo future esté dado por el get all task y el builder nuevamente va a recibir un contexto y va a recibir un async snapshot de una lista de tasks En este builder, ahora sí vamos a tener nuevamente, ahora sí vamos a retornar nuestra lista y en lugar de usar esta lista de tasks vamos a usar la lista de tasks que vengan en el snapshot que se resuelve de la query y para cada task vamos a utilizar el name, por lo tanto ahora esta lista de tasks ya no la vamos a necesitar más y por ahora vamos a comentar nuestro agregar. Si Reiniciamos la aplicación, estamos recibiendo un NULL, porque, nuestro dato, porque nuestros datos están vacíos. Por lo tanto, vamos a tener que preguntarle a nuestro snapshot si tiene datos y si tiene devolver la lista. Y en caso contrario, vamos a devolver nuevamente un center con un texto que diga agregar tareas de esa manera cuando no tenemos datos en vez de una lista mostramos este texto estático y ahora cuando haremos tareas deberíamos empezar a ver la lista cuando presionamos el botón vamos a ver el diálogo vamos a poder tipear y cuando apretamos enter vamos a querer agregar tareas, para agregar una tarea primero vamos a tener que crear la tarea en base al texto que el usuario ingresó y luego simplemente vamos a llamar al insert de nuestra base de datos y ese insert debería agregar los datos a nuestra base de datos, salvamos, agregamos una tarea ordenar oficina le damos enter y acá en principio no pasó nada vamos a ver qué pasa si reinicio la aplicación vamos a ver imprimir el resultado del insert para ver qué está pasando cuando agregamos como pueden ver estoy recibiendo un, un número ese número es el ID insertado por lo tanto las cosas están insertando vean que insert 3 agregar entonces estoy en el ID 3 en eso estamos bien lo que creo que está pasando es que este get all task ya está resuelto y no se está volviendo a resolver por lo tanto eso lo vamos a cambiar vamos a poner un print acá con el tamaño del del result no se está volviendo a ejecutar nunca ¿Sí? Está bien, el query está devolviendo 3, eso está bien. Pero este asData me está devolviendo aparentemente falso. Vamos a comprobarlo. Efectivamente me está devolviendo falso. Vamos a probar con el connection state y con el done. Ese me estaría funcionando. Vamos a ver que está en data. Como ven, data es null, está devolviendo data null. Bien luego de revisar un poco a ver qué podía estar pasando evidentemente esto no está recibiendo los datos y lo que encontré es que acá cuando yo hago un map el map no devuelve una lista sino que devuelve un iterable por lo tanto tenemos que convertirlo eso a una lista llamando a toList para que marche el return type de este con el que estamos generando en este map ahora sí, si hacemos ese cambio y salvamos vemos que nos aparece automáticamente la lista con los tres elementos insertados. Si yo vengo acá y agrego otra tarea, la tarea automáticamente se agrega en la base de datos y se refresca la interfaz al volver a realizarse la query. Vean que esta query está en modo vivo, por decirlo de alguna forma. Y cada vez que cambia la base de datos, la query se vuelve a hacer para entregarnos sus valores. Y con eso podríamos decir que es como el ejemplo más simple. Que podemos hacer con una base de datos. Es una sola tabla con un solo elemento. Y a partir de acá ya podemos empezar a expandirla para crear cualquier cosa que necesitemos. Por ejemplo, una cosa que necesitaríamos poder saber, es si alguno de estos elementos ya lo terminamos o no. Y para eso deberíamos agregar otra columna a nuestra base de datos. Para agregar columnas es donde las cosas empiezan a complejizar. Supongamos que yo vengo acá y quiero agregar un booleano que me diga si está completado o no. Vamos a tener que definirlo en el constructor y también se lo vamos a tener que mandar en nuestras columnas. Acá empezamos con algunos detalles. SQLite no soporta booleanos, por lo tanto, el completed lo vamos a tener que guardar como un string. Si está completed, guardo un 1 y si no, guardo un 0. Asimismo, cuando quiero leer de la base de datos, tengo que saber que los booleanos me van a venir como enteros, por lo tanto voy a marcar completed como true si es igual a 1 y en caso contrario va a ser cero. Eso nos obliga a hacer algunos cambios. Cuando creamos nuestra tarea tenemos que decir que por defecto no está completed y nos permite acá en nuestro texto definir que si está completed podemos, por ejemplo, agregarle un checkbox adelante. Por ejemplo, usando el atributo leading podemos decir que queremos decir que si la task está completed queremos mostrar el checkbox pintado y si no queremos el checkbox sin pintar por ejemplo. ¿Sí? Entonces cuando de la base de datos esté completed vamos a ver este icono y si no vamos a ver el cuadradito vacío. Si salamos hasta ahí, vemos que no tenemos ningún problema. ¿sí? Vemos los checkbox vacíos. Eso funciona porque este mapa viene vacío, no es igual a 1, va a dar falso. Pero seguramente si queremos agregar un elemento nos va a tirar un error porque la columna completed no está definida. Vamos a ver si eso efectivamente sucede. Y efectivamente acá podemos ver que hay un error. Es un error de la base de datos. Y nos dice que la tabla task no tiene la columna completed. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es agregarla. Para eso tenemos dos opciones. Una es incrementar la versión y agregar la columna acá. Vamos a hacerlo. Y acá vamos a decir que tenemos otra columna que es completed, que va a ser de tipo integer y que va a ser default en 0, por si no viene el valor. Y vamos a reiniciar la aplicación. Muchas veces el tema de Hot Reload no funciona bien con flutter, por lo tanto hay veces que tenemos que hacer un stop completo vamos a probar de vuelta, por ejemplo si yo quiero volver a hacer eso, me vuelve a dar error porque estos create, estos callback no siempre se ejecutan con el hot reload, vamos a detener y volver a ejecutar la base de datos y volver a ejecutar la aplicación, como pueden ver todavía tengo mis datos, aparentemente todo debería funcionar pero seguimos teniendo el error, y eso es porque el onCreate se ejecuta solamente cuando queremos crear la base de datos, cuando queremos por otro lado incrementar la versión y tenemos que convertir el esquema en esa nueva versión, tenemos otro callback que se llama onUpgrade y este onUpgrade recibe también una base de datos, recibe un integer que es la versión anterior y otro integer que es la nueva versión. Cabe destacar que para que este on upgrade se ejecute, si nosotros actualmente estamos, por ejemplo, en la versión 5, yo ya incrementé varias versiones porque estuve haciendo unas pruebas, y yo decido pasar a la versión 6, este on create se va a ejecutar la próxima vez que se haga el Open de esta database. Básicamente lo que se hace es verificar en este archivo cuál es la versión que tiene grabada se detecta que es una versión distinta a la 6, se ejecuta un on upgrade entre estas dos versiones una sola vez. Un usuario puede tener una versión, por ejemplo, 3, y la actualizamos a la 6, todo de una vez. Y este on upgrade se termina ejecutando una sola vez, porque después de ejecutarse, el 6 es guardado en el MyDB. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos al probar estas cosas porque solamente tenemos una chance de hacerlo. En la base de datos que teníamos originalmente teníamos solamente la, las columnas id y name y nos estaría faltando agregar la columna completed. Nosotros sabemos que a partir de la versión 6 de la base de datos vamos a tener esta columna. Por ejemplo podemos preguntar si el old version es mayor o igual es mayor estricto que 2, sabemos que en 2 no estaba y el new version es menor o igual a 6 nosotros sabemos que queremos agregar una columna para eso vamos a otra vez ejecutar un execute con un comando alter table task add column completed integer default 0 de esa manera cuando se reinicie la aplicación deberíamos ver la base de datos migrada y como podemos saber si realmente esto funcionó es tratando de agregar un nuevo elemento y como vemos ahora nuestra cuenta es de 6 ¿Cuánto a, cuando antes teníamos 5 como ven ahora nuestra, nuestro nuevo elemento aparece en la base de datos eso significa que esta columna ahora existe por lo tanto este mapa es enviado sin ningún problema por último, para que este ejemplo tenga sentido, nos faltaría poder cliquear sobre un elemento y que se marque o se desmarque. Para eso vamos acá en el list style, definir un onTap que llame a una función que llame toggle task y le pase la tarea a cambiar el checkbox. La función la podemos definir acá abajo y en ella lo que vamos a hacer es llamar un set state vamos a decir que es una sincrónica y vamos a llamar a una wait sobre la base de datos para que actualice una tarea. Antes de eso vamos a decir que la tarea va a estar en el estado inverso al que está ahora, negando el atributo completed. Vamos a crear este método update task de un future y lo que tenemos que hacer es llamar sobre nuestra base de datos el método update le vamos a decir que queremos actualizar la tabla de tareas que queremos mandar el mapa de tareas y vamos a decirle que queremos actualizar la tarea de id igual a signo de pregunta y como argumentos vamos a mandar el ID de la tarea yo fuera de cámara agregué un campo ID que lo leo tanto de la base de datos pero no lo mando cuando salvo este signo de pregunta es muy importante ya que todos los parámetros del WHERE deberían especificarse a través de este atributo que se llama args, ya que eso nos va a evitar problemas de SQL Injection y va a hacer que nuestras queries sean más seguras siempre tenemos que usar estos dos atributos en combinación nunca mandar directamente un valor acá que pudiera ser ingresado por el usuario de alguna manera fraudulenta porque podríamos tener problemas con nuestra base de datos este método va a ser async para poder devolver un future y el setState también tiene que ser async. Ahora sí salvamos y cuando cliquemos alguna de las opciones tenemos un error vamos a hacer un poco más fácil vamos a hacer esto por afuera y luego llamar un set state vacío para que actualice la interfaz pueden ver que si bien me había tirado un error este elemento no apareció cliqueado si yo aprieto el primero lo puedo seleccionar y lo puedo deseleccionar esta selección no solamente la estamos leyendo de la base de datos sino que también la estamos guardando en la base de datos si yo mato la aplicación, la detengo completamente y la vuelvo a ejecutar, pueden ver que tengo exactamente los mismos elementos seleccionados y puedo volver a seleccionar y deseleccionar los elementos cuando yo quiera. Y de esa manera, muy fácilmente, puedo guardar un estado local a mi aplicación y los únicos cuidados que tengo que tener es... Cómo ir actualizando la base de datos a medida que van cambiando las versiones y que nuestra aplicación va requiriendo nuevas cosas. Hasta acá va a llegar el capítulo de hoy. Es una introducción muy por arriba del de potencial que tienen las bases de datos SQLite en Flutter. Esto funciona tanto en Android como iOS. Muy fácilmente se puede ver que esto, llevado a muchas tablas, se puede volver medio inmanejable. Ya. Hoy en día es raro ver que alguien utilice ese Qlite directo con los create table, con las migraciones en el upgrade, con queries ejecutadas directamente. Eso suele ser muy raro, sobre todo en, en plataformas nativas. En cambio hoy en día se utiliza en Android, por ejemplo, se utiliza una biblioteca que se llama Room, que es de Google. Y existe una muy parecida, se llama Floor, para... Flutter. Estas librerías nos generan una abstracción mucho más grande donde nosotros la misma clase donde guardamos los datos podemos definir que es una entidad y esa entidad se mapea en una tabla de manera automática a través de unas cosas que se llaman DAO, que, se, que significan Data Abstraction Objects. ¿sí? Estas DAO tienen funciones y esas funciones son las queries donde podemos definir qué, qué resuelve esa query. Por ejemplo, puede ser una query o puede ser un insert. Y todo eso se maneja en otros objetos que son databases, que tienen versiones. Y por atrás hace todo lo mismo que nosotros hacemos a mano, de manera automatizada. Por lo tanto, tanto esta flor como otra que se llama Moor, les dejo los links en de la descripción, son lecturas obligadas para trabajar con base de datos, sobre todo cuando tenemos muchas tablas. Eso es todo, gente. Espero que esta introducción les haya gustado. Vamos a volver con Flor seguramente en un episodio futuro, pero sobre algún ejemplo concreto con varias tablas donde podamos ver relaciones uno a uno, uno a muchos, donde tenga sentido aplicar esta librería. En el ejemplo simple de hoy no tenía mucho sentido de utilizarlo ya que no nos agregaba ningún valor en la explicación. No se olviden de compartir el video, suscribirse si todavía no lo hicieron, darle like y nos vemos la semana que viene.